Conoció ayer, ocurrió ayer exactamente cerca de las 9 en Las Heras, en un barrio de Las Heras, donde golpearon brutalmente a un jubilado de 80 años. Mario Alegre, 80 años, fue asaltado por un albañil que hacía trabajos en su casa y lo había contratado o vio lo que hacía a través de las redes sociales luego de este cruel ataque que le robó el dinero, recordemos que lo que le roba es toda la jubilación la jubilación mínima y también otras pertenencias de la casa fue derivado por los golpes en la cabeza al hospital central. Vamos a escuchar a Nicolás Alegre, hijo de la persona que está internada, que nos, uh, nos dio detalles, hablando esta mañana para Noticiero 7 Mal por todo lo que, lo que ha sucedido eh, ay, yo ayer estaba trabajando y resulta que ...me llamó un vecino diciéndome que mi papá estaba pidiendo auxilio... ...que lo escuchaban desde el baño que estaba pidiendo auxilio... ...y eh, yo llego, estaba toda la policía acá, estaba la ambulancia acá... ...estaba mi papá que lo estaban atendiendo... Eh, ...estaba todo golpeado... ...y bueno, lo, lo, lo trasladamos al hospital y... ...de ahí le tuvieron que hacer una operación... ...los médicos me iban diciendo a la ambulancia que... ...que tenía un traumatismo de cráneo y que había perdido masa encefálica... ...así que bueno, entró al quirófano, lo operaron y... Y bueno, la operación salió bien, pero está en estado reservado. No, hay que ver cómo sigue sí, en el transcurso de las horas. Él había puesto un aviso en Facebook eh, pidiendo un albañil. ¿Y este hombre desde cuándo estaba trabajando acá en tu casa? Y desde el día de martes estaba trabajando acá. no eh, lo viste prácticamente? No, yo no lo vi prácticamente. Yo trabajo todo el día, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 y media. Y trabajo en el del medio. Así que yo cuando me iba de acá y llegaba, yo no lo veía en ningún momento. Oh, me dijiste que cuando llegaste encontraste, eh, obviamente con esa escena, pero después con toda la casa, casa revuelta, este hombre les ha robado. Claro, yo entre que estuve en el hospital, cuando pude volver a mi casa, después casi al final del día, eh, estaba todo revuelto, la, que es el comedor, la pieza de mi papá, los cajones de la mesa de luz, donde él sabía guardar la plata algunas veces, eh, mi pieza estaba toda llena de sangre, las paredes, los muebles, el baño también. ¿Le eh, robado place. dinero? Sí, plata. plata. Plata de su jubilación. ¿Me había jubilado? Sí, la, jubilado con la mínima. ¿Y estaba haciendo esas sobrita acá en la casa? Claro, estaba, haciendo un, estaba colocándole cerámico en la escalera. Por lo menos me dijeron los vecinos que habían el, el hombre salió por acá por el portón de mi casa eh, y le preguntaron por mi papá. Y les había, este, este tipo les dijo que, que se había quebrado y que iba a ir a la farmacia. Que, y entonces agarró, se llevó, cerró el portón con llave y se fue. Eh, de, lo, lo han visto pero no, no se acuerdan o sea, bien no saben de la zona no saben de dónde es. no lo único que yo sé que mi papá me comentó que era algo y no más bueno, parte del testimonio de esta mañana con nuestro uh -huh. compañero Matías Pascualetti. Vamos a ver ahora cuál es el parte médico de esta persona que está internada. Pero antes, un dato importante que lo decía recién Matías y también en su hijo en la nota. Fíjate que lo que hace este jubilado es publicar un anuncio por Facebook porque dice «Hola, necesito un oficial albañil para colocar, por ejemplo, algunos cerámicos en la escalera pisada frente a Perfiles y Zócalo y Soy de las Heras». Así, de esa manera, él pide ayuda a través de las redes sociales, termina contratando a este hombre. Y miren en lo que termina, por ahí siempre hay que pensar que buscar a alguien que sea conocido, que te lo recomienden, que, que tenga algún tipo de referencia, que sepas que ha trabajado en algún lugar, porque cuando uno contrata a través de las redes sociales, la verdad que si no está seguro a quién contrata, es muy difícil saber lo que pueda pasar después. Ahora sí, el parte médico en el hospital central está internado. Claro, porque este jubilado, Mario Alegre, de 80 años, que fue atacado por este albañil que contrató, permanece internado desde ayer en el hospital central aquí en la ciudad de Mendoza. El último parte médico indica que ingresó con un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. En los estudios neurológicos pertinentes que le realizan allí en el hospital central, detectaron una contusión cerebral con pérdida de tejido encefálico. Por este motivo los médicos han decidido por lo menos intervenirlo hasta ahora para aliviar la lesión en el área. Este es el último parte médico, nada se sabe sobre esta situación hasta el momento. Luego de la operación ah. ha quedado internado en el servicio de terapia intensiva, tiene pronóstico reservado. Así que según las versiones iniciales, el agresor lo ha golpeado, recordemos, con una tabla en el cráneo y otras partes eh, en otras partes del cuerpo. Así que este es el último parte médico del Hospital Central, dado a conocer esta mañana, veremos qué pasa en las próximas horas.